Por mucho tiempo el ser humano se ha preguntado ¿Cuál es la forma más óptima de ser todo un? De Debido a ello, se han visto diferentes maneras de mejorar cada día más Pero la forma más práctica es solamente una Y hoy te la voy a explicar Ni siquiera tuve que pedírselo El lenguaje es una herramienta universal que nos ha apoyado a mejorar Nuestra forma de vivir hasta el punto de crear grandes ciudades Y... incluso para ver este video es por ello que hoy vamos a hablar sobre... Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. El lenguaje es mucho más allá que símbolos y palabras que usamos todos los días. Puede ser empleado para cumplir grandes metas sabiendo utilizarlo, como por ejemplo aprender idiomas. En este momento puedo expresarme contigo con el lenguaje de diferentes maneras, ya sea con mi voz en este momento, con las imágenes que ves a través de tu pantalla o los subtítulos generados automáticamente, que no sé por qué están aquí, pero sobre todo con el sistema más primitivo del lenguaje, el que va desde tus oídos, tus ojos, tu nariz, tu boca y tu tacto directamente conectado a tu cerebro. ¿Qué? El idioma es la forma en la que nos podemos comunicar los unos con los otros a través de palabras que nacen a través de un carácter técnico que le da razón al lenguaje. Oye, oye, despacio cerebrito. <risa> ok, de acuerdo. Veamos el idioma de forma diferente y cómo es que nuestro rico español es un terreno extenso por explorar, que nos puede dar las bases para aprender cualquier idioma a través del lenguaje. A todo esto, entendamos esa palabra, lenguaje. Esta se puede dividir de dos maneras dentro de la comunicación. Entre ellas tenemos la función cognoscitiva. La cual en pocas palabras sería el razonamiento general que tenemos del mundo Cada reacción que tenemos pasa directamente a nuestro cerebro Y es lo que entre él mismo comunica, es algo directamente con nosotros Es como esa pequeña vocecita que a veces escuchamos y a la cual casi nunca le hacemos caso La verdad, las cosas como son Esta rama del lenguaje nos permite conectar y crear ideas El razonamiento y el desarrollo de pensamientos Es interior y ocurre por naturaleza ¡Qué profundo! No tengo la menor idea de qué pasa. <risa> no te preocupes, Homero, que tenemos otra forma diferente de ver el lenguaje. Y el lenguaje es... Comunicativo. Este puede ser visto de muchas maneras. Por ejemplo, podemos verlo en este momento. Yo me estoy comunicando contigo a través de, pues, el lenguaje comunicativo. ¿Por qué? Porque puedes escucharme, es tener un receptor y un emisor. Y el canal en este momento sería este video y mi voz, porque es lo que alcanza a comunicarme contigo y me puedes entender. Todo el tiempo estamos comunicando, incluso cuando vemos un objeto eh, que no se está moviendo ni nada, ya está comunicando una reacción que pasa directamente en nuestro cerebro. Incluso con una persona, cuando tú no dices absolutamente nada, ya estás comunicando algo. Eso significa que si tu pareja está parada ahí, no te está diciendo nada con un mal seño, significa que evidentemente te quiere decirte algo. Teniendo estos dos significados en cuenta, podemos percatarnos que al unirlos se puede crear lenguas e idiomas, los cuales son expresados mediante símbolos. En el Antiguo Egipto eran empleados con figuras y dibujos, en el Club de la Grasa con un Pac-Man, a final de cuentas cada lengua del mundo se ha ido desarrollando al paso de los años. Nuestra lengua castellana ha tenido una expansión territorial inmensa a lo largo de los últimos años y las últimas décadas. Sin embargo, dicha expansión no podía ser igual en todas partes del mundo. En España hablan un español diferente al de Argentina, el español de Argentina al de Colombia y el de Colombia al de México. Y aquí en México hablamos diferentes tipos de español. Sí, lo sé, yo soy de Guanajuato pero no por eso significa que hable cantadito, ya déjenme por favor Esto nos lleva al siguiente punto, ¿por qué te dejó tu ex? Esto nos lleva al siguiente punto, ¿por qué la fonética es diferente? Entendamos a la fonética como el tono y timbre que le damos a cada vocal, sílaba y palabra No todas suenan igual ni siquiera en el mismo idioma Hay regiones donde se tienen que crear letras nuevas, como en el español que usamos la letra Ñe como tal, es una derivada de la letra N y no existe en el idioma inglés, por ejemplo. Y casos más grandes sería el portugués, los textos en francés que ponen acentos diferentes en sus vocales para cambiar su pronunciación, o el coreano, el japonés y el chino que son completamente diferentes a nuestro idioma y se han apoderado de su propia lengua. Es decir, que se han apoderado de lo que creíamos creer y nos hacen creer que creíamos que los pensamientos que hemos tenido son pensamientos que creemos que creíamos. En otro orden de asuntos... Dentro del mismo tema tenemos como tal la comprensión de los idiomas Que es algo muy interesante ya que podemos aprender un idioma Solamente escuchándolo a través del listening como se le llama en inglés para poder comprenderlo, sin embargo también se puede aplicarse como cuando éramos niños que como tal no teníamos reglas gramaticales que aprender para aprender nuestra lengua actual que es el español o cualquier idioma externo que es el que tú hables sin embargo esta misma técnica la podemos utilizarla sin ser ya unos niños para aprender cualquier idioma ah caray eso sí me interesa. La forma de comunicarnos a través de una lengua es algo biológico que tiene que pasar de una forma u otra. Sin embargo, esto se puede modificar debido a un factor en especial, que es la habilidad de socializar, ya que el idioma que hablamos hoy en día no es ni de cerca el que hablamos de forma natural. Si un humano es puesto en cautiverio, este expresará lo que quiere o necesita a través de sonidos. Como dijo Martín Alonso, el lenguaje, además de ser una facultad del hombre, es un producto social. Sí, sí, de acuerdo, aquí todo bien, pero ¿cómo es posible de que un niño pequeño pueda aprender otro idioma pues a una edad tan... Chica, Y yo ya teniendo mi ine y mi elote en vaso en mi mano no puedo aprender ni una sola palabra bien en inglés Ya me estoy poniendo nervioso Existen como tal dos tipos de lenguaje La intuición que reacciona a lo que ve y escucha repite las cosas imitando el comportamiento del otro Y la convivencia que se encarga de aprender de forma lógica averiguando el significado de las palabras y su orden gramatical esto lo dicho va completamente conectado con el lenguaje y la forma en la que podemos entender un idioma Y así es como lo conocemos desde pequeños Viéndolo de esta manera Siendo pequeños nosotros podemos aprender un idioma solamente escuchándolo y repitiéndolo. Utilizamos el lenguaje de intuición, porque solamente estamos imitando y replicando lo que escuchamos que dicen las otras personas. Lo vamos aplicando con nosotros, al inicio con sonidos, llámalo papá, llámalo mamá, luego después quiere un biberón y hasta comenzar a hacer rabietas, es parte de comunicarte, es replicar haciendo cosas, replicando palabras. Y con el paso de los años lo que vamos haciendo es ir forjando todo esto, pasando a a un lenguaje o a una comunicación más general, más de convivencia básicamente Porque así es como ya vamos amoldando nuestra gramática quizá a veces sin agarrar un libro Ya entendemos que para decir él nos referimos a un género y para decir ella nos referimos a otro género E igualmente con los temas de acentuación, pronunciación, verbos, etcétera la cosa es de que esta habilidad de pequeños comienza a irse oxidando no desaparece, eso es algo muy importante, no desaparece, pero se va oxidando y necesita ser replicada constantemente para poder aprender más idioma, una recomendación muy viable y si es que tú tienes Netflix si quieres aprender por ejemplo el idioma inglés o el francés busca series o películas y contenido en general que esté en ese idioma y velo en su idioma original especialmente ahí o en la música porque es donde lo estás escuchando y lo conectando con lo que vas viendo especialmente con las películas funciona perfectamente porque estás conectando dos maneras diferentes de comunicación y lo vas adaptando al idioma y si comienzas a llevar esto a la práctica constantemente vas a ver cómo es que poco a poco este idioma que quieres comenzar a aprenderse comienza a ser parte de ti y lo comienzas a adaptar al punto en el que lo comienzas a aprender sin darte cuenta solamente viendo películas y canciones <risa> ¿Series? Sí, completamente en serio. Uy sí, ya está muy creíble. Créeme Josh, claro que lo es. Pero antes de terminar necesitamos hablar sobre... El lenguaje literario o también visto como el lenguaje artístico es una forma del uso del lenguaje que no usa una comunicación simple ya que busca estar adornada y tener varias perspectivas a la hora de leerse o escucharse, como lo sería la poesía en su escritura, la trova en sus melodías y el cine en sus tomas que usan un lenguaje visual. Y para culminar con el lenguaje literario, tenemos que resaltar estas características. Vámonos, vámonos, vámonos, Tefi, vámonos. No, eh, bueno... ¡Un momento solamente! El lenguaje literario es para crear imágenes, más que exponer ideas. Maneja términos con libertad. Atrae tu atención como tu crush a través de figuras retóricas y frases que tienen más de un sentido. Es una variedad de la lengua cotidiana y como tu crush es completamente subjetiva. La madre, ahorita vemos qué pedo, qué pedal, qué highs, qué rollo, qué...